Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanza en Criollo. Hoy le traemos una nueva aplicación que se llama aguda.com, ya que nos preguntaron cómo poder invertir desde Chile. Esta aplicación, además de poder invertir en Argentina, también puedes invertir en Chile, Colombia y Perú para si hay de otros países que quieran invertir, el, esta aplicación le va a poder servir Así que bueno, quédense y compartan con nosotros este video. Buda.com, después se las dejo en, en los comentarios uh, para que puedan ingresar directamente. Eh, Qué nos ofrece esta página. Somos conocidos por la prensa internacional, la prensa tecnológica y financiera está hablando de nosotros, acá le dejo algunos diarios que deben ser de Chile. Dice seguridad, más del 90% de los fondos se encuentran guardados en bodegas desconectadas de internet. Liquidez, trabajamos activamente con traders y proveedores de liquidez para tener el mercado más profundo de criptomonedas. 99,9 time. Nuestro compromiso es ofrecer un servicio 24/7 los 365 días del año. Una aplicación pensada para inversionistas y aficionados. Revisa la evolución de tu portafolio de inversión en cualquier lugar, en cualquier momento. Visualiza tu saldo de criptomonedas transformado en pesos chilenos. Los trae profesionales nos prefieren una sola plataforma para principiantes y profesionales: Transa Bitcoin, Ethereum, Litecoin y otras criptomonedas en una plataforma con todas las herramientas y funcionalidades que necesitas. Acá te deja ver cómo es. Lo único que te pide para empezar es el correo. Y después seguramente sí te va a pedir foto del DNI te va a pedir seguramente una selfie y todo lo que te piden la mayoría de las aplicaciones que son de uso financiero. Bueno, acá te muestra si después lo quieren leer, quieren interesarse un poco más los recursos que es Bitcoin, que es Ethereum. Te muestra, te cuenta qué es cada moneda, qué es el blockchain. Te enseñan cómo comprar Bitcoin. Bueno, vamos a ver el tema de seguridad de esta plataforma. Dice prácticas y estándares de AML y KIC. En Buda.com queremos ir a la vanguardia a nivel mundial en prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es por esto que contamos con rigurosas políticas. Procedimientos y herramientas tecnológicas que nos permiten operar con los más altos estándares internacionales en nuestra industria. ¿Qué es AML y CFT? Es lo que podríamos traducir como prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En palabras simples, cuando alguna persona obtiene dinero o recursos provenientes de ciertos delitos trata de lavarlos, para sacarle la suciedad, entre comillas, del delito y poder utilizarlo en el día a día, intentando hacerlos pasar como dinero proveniente de una actividad lícita. Manual del cumplimiento, todos los procedimientos destinados a la prevención y control de riesgo de lavado, bueno acá habla todo sobre el lavado de dinero y eso, conocemos a nuestro usuario bueno acá te cuenta que en Buda cuentan con robustas herramientas pero Prohibidas por tercera para evitar que nuestra plataforma sea utilizada como medio para facilitar ilícitos. Te dice que ellos continuamente están al pendiente de cualquier tipo de transacción que sea rara y que eso, o sea, cualquier conducta sospechosa de los clientes para así eh, tratar de que no haya lavado de plata. Y esta es la parte más importante, la que nos importa a nosotros, que es el tema de la seguridad para nosotros. Buscamos constantemente oportunidades de mejora en nuestros procesos, incorporando las mejores prácticas internacionales a nuestros exchanges. Si bien en algunos de los países donde operamos no calificamos legalmente como sujetos obligados a reportar ante las unidades de análisis o inteligencia financiera, la UIF respectivas nosotros voluntariamente nos hemos sometido a ciertas normas atingentes a las características de nuestros negocios actuando de facto como un sujeto obligado yendo más allá de lo que nos exige la regulación es por lo mismo que cada transacción inusual o actuar sospechoso en nuestra plataforma he analizado solicitando información adicional al usuario para aclarar las conductas alertadas y en caso de configurarse los supuestos y características exigidas por cada normativa se reporta el caso a la UIF correspondiente esto lo le digo que es lo más importante porque Siempre, en cada plataforma, eso hay que ver si ellos reportan a la UIF, si la UIF sabe de esta aplicación y de esas cosas para que no haya fraude. Para que no sea, si ustedes entran a cualquier aplicación y no tienen ningún tipo de control de nada, ni siquiera nombran a, a la UIF o a algún otro ente regulador, generalmente suelen ser estafas. No es 100%, pero puede llegar a ser. Bueno, ahora vamos a ver el tema de comisiones y de servicios. Bueno, en Argentina, el peso argentino como siempre tenemos problema. Si nos cobran un 0,6 al momento de depositar y un 0,6 también al retirar. Después para las criptomonedas. Para cuando depositas no tiene, pero para cuando retiras, sí. Bueno, y acá te dice compra y venta básica, compra y venta instantánea, un 0,6, cotice y respetamos el precio por un minuto. Bueno, y acá tiene compras eh, avanzadas, que... Te van cobrando, depende si es una orden market o si es una orden limit. Bueno, vamos a ver el tema de Chile. Chile no tiene comisión ni por depositar ni por retirar en el peso chileno. Si sí tienen en las criptomonedas, igual que en Argentina. Y acá tienen otra compra y venta básica, tienen otros tipos de comisiones. En la compra y venta instantánea es un 1,2%, cotiza y respetamos el precio por un minuto, compra y venta diferida 1,5%, cotiza y abona después, Respe respetamos el precio por 15 minutos, compra, y pro compra programada 1,2%, programada una compra recurrente y ejecutaremos la transacción al recibir el dinero. Vamos a ver para Colombia. Bueno, en Colombia tienen, depende el banco y eso, donde vos deposites los tipos de comisiones. Transferencia bancaria, piloto, SFC, Banco de Bogotá. Eh, cuando depositas no aplica, pero cuando retirás te cobran un 0,4%. Transferencia bancaria en PSE, 3,000 pesos colombianos y para retirar son 3.600 más 0,4% transferencia entre cuentas POWI 3.000 pesos colombianos y para retiro no aplica para te paga débito bancario son 2.500 para depositar y no aplica para retirar Crédito o débito son 3,5% más IVA y no aplica para retiro. En efectivo no aplica pero sí para retiro. En Bitcoin, en todo lo que es cripto, no aplica cuando depositas pero sí cuando, depo cuando retiras. La compra y venta básica es como en Argentina, compra y venta instantánea, un 1,2 es mucho más caro que en Argentina. Cotiza y respetamos el precio por un minuto. Bueno, y después tenemos las avanzadas. Y para Perú tenemos soles, transferencia bancaria. No tiene para cuando depositas pero sí para retirás. Y para retiro es ese que supongo que debe ser soles sobre 4. Y tiene un asterisco que el asterisco nos dice que puede haber diferen diferencia de hasta una hora entre el momento en que compras y vendes y... Que puede cambiar eso, así que son cuatro, pero te lo tira como posiblemente. Y después tenemos en cripto lo mismo: cuando depositas no tiene, pero cuando retiras sí. Y después tener la compra y venta básica, compra y venta instantánea, igual que en Colombia, un 1,2 y se respeta por un minuto. La verdad que me gustó esta aplicación, si sí, las comisiones. En Argentina y en Colombia vi que son bastante altas, en Chile y en Perú no es tanto. En Argentina y Colombia eh, sí es un poco caro digamos, porque te cobran por depositar plata, así que para Chile y Perú la verdad que me parece muy buena aplicación. Así que bueno gente, espero que les haya gustado, que le haya servido, si tienen algún amigo algún familiar que necesita alguna aplicación para empezar a comprar Bitcoin y eso, pásenle este video que nos van a ayudar con el canal y por favor déjenle un like y suscríbanse. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo.